chicos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos programa de Paua.cl dedicado a probar jueguitos varios de disfrutar claro, pero de diversas consolas y también de pc yeah. Qué soy, sí, soy snow me acompaña juan y chan hola hola como están chiquillos Estamos súper bien aquí, muertos de calor para variar Pero comenzando el año juntitos en una transmisión No solamente transmitiendo, sino que jugando Sí Oye, eh, estoy intentando... Antes que todo, lamentamos eh, comenzar un poquito tarde Estamos terminando de configurar algunas cosillas Entre ellos el nuevo layout que se encuentra disponible Sí, chiquillo aprovechen de dejar en los comentarios qué les parece, qué les parece eh... Estamos tratando de actualizar y siempre dejar bonito el canal, sobre todo dejando bien marcado cada uno de los programas que van a estar viendo próximamente a través de Twitch y YouTube. Sí, ayer tuvimos eh, programación especial. Eh, empezamos eh, ya con esta temporada 2021 de Dorrebit, nuestro podcast dedicado a la música de videojuegos. Cuéntame quiénes conforman Dorrebit. Dos lo conforman tres personas. Está eh, Metaru, está Max de Yastik y su humilde servidor. Y ayer estuvimos acompañados... ¿Con de el DLC? Sí, estuvimos con el porque estuvimos acompañados <risas> de eh, Tenecan, también artista reconocido. Buenardo, qué buena. Sí. Y eh, fue un programa bastante extendido y que hablamos de la vida. Este programa se transmitió en Facebook Live y ya se encuentra disponible en YouTube. Bueno. Próximamente va a estar disponible en Spotify también. ¡Wow! Entonces sí. no solamente va a ser un podcast, sino que también podcast. Sí, esa es la idea. ¡Ay, hombre, qué maravilla! Bueno, sí. todas las redes que ya mencionamos las pueden buscar como power.cl o por el nombre del programa, en este caso, Dorrebit. ¿Esto cuándo se va a transmitir y en qué plataformas? Porque... Este, este capítulo de reencuentro se realizó en Facebook Live y YouTube, pero a contar de la próxima semana, ¿qué día y en qué horario? Y en eh, lo vamos a estar transmitiendo vía Twitch a contar de las ocho y media De la mañana o de la noche, de la noche. Y eh, más o menos va, va a durar cada episodio una hora y media, de repente puede durar dos horas, pero por lo general tratamos de durar no más de 90 minutos hermoso. A contar de mañana posiblemente sepamos más de qué va a tratar este próximo capítulo. si ¿Qué sí. compositor o videojuego van a estar hablando justamente? Claro. Eh, y eh, hoy día vamos a estar jugando algunos jueguitos de Super Nintendo. Eh, justamente vamos a estar aprovechando Nintendo Switch Online. La vieja confiable. La vieja confiable. Y vamos a estar... En este caso vamos a comenzar con la trilogía de Donkey Kong Country. Uh -huh. Vamos a partir con justamente el Donkey Kong Country 1, después vamos a partir eh, a continuar con Diddy Kong Y después vamos a estar con Dixie Kong Como me dijiste que se llama este modo Switch Online, Nintendo Online como? Nintendo Switch Online Ok Y vamos a estar jugando el Super Nintendo Online Para quienes tengan Nintendo Switch y aún no tengan, eh, se si hayan suscrito, sea mensual o anual a esta modalidad ¿Qué precio tiene anual? Eh, aproximadamente 40 dólares si es que estás pagando la suscripción familiar, 20 dólares si estás pagando la suscripción normal, para una persona. Interesante. Tengo entendido que Nintendo va actualizando cada cierto tiempo con nuevos juegos, algunos no sé si los va sacando del catálogo dependiendo de... Pero siempre se va renovando ahí. Sí, se va renovando y eh, van saliendo... Eh, cada tres meses van saliendo nuevos nuevos juegos en el catálogo y está bastante interesante porque han salido algunos jueguitos bastante clásicos de Nintendo y otros que no son tan conocidos dentro del círculo pero sí marcaron una época obviamente el catálogo de, de América y el catálogo de, de Japón son completamente distintos en, en, en varios títulos algunos son estándar, eh, vale decir los más clasicones de Nintendo, pero hay varios títulos japoneses que también eh, son bastante interesantes. Entre ellos el panel de PON, oh, que es el juego que se basaron para eh, exportarlo en América como Tetris Attack. Guay. Sí. Eh, esta transmisión la vamos a tener que interrumpir por un momentito debido a que el layout... O sea, el, la capturadora lamentablemente se quedó pegada. Oh, hermoso. Sí, porque sí. estamos viendo en un lado una cosa y en otro en la otra. Pero... Sí. Así que vamos a... <ríe> sí, justamente detalles que estaba tratando de solucionar pero que no se arreglaron. Bueno, que... pero tranquilos que para todos quienes nos están viendo desde YouTube van a ver esto ya... con el, el clic sí. maravilloso. <ríe> Pero bueno, cosas que pasan sí, te ah, te así, así que volvemos en un momentito, chicos Sí, ahora sí eh, Era rana, se lo hice. Nos escuchamos, nos eh, escuchamos eh, creo que ahora sí Sí, ahora sí eh, Era rana, se lo eh. nos Sí, ahora sí eh, Lamentamos todos los problemas técnicos, chicos eh, Tuvimos... Eh, durante varios días configurando el OBS y tuvimos que borrar algunas cosas que teníamos ya preconfiguradas. Optimizadas. optimizadas. Para, para 2020. Ahora sí. estamos dejando bonito para este 2021. Sí. Así que igual vamos a estar eh, repicoteando el, el tema con la captura ahora porque nos ha traído más de un problema y he tenido que estar reconfigurando. Pero, paciencia, paciencia. De a poquito vamos mejorando y esos detallitos ya podremos verlos con cara. Sí, Bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¡Oh my gosh! Para quienes recién nos acompañan, recién se integran. Estamos eh, disfrutando las maravillas de que nos ofrece Nintendo Switch Online. En esta oportunidad vamos a iniciar el disfrute máximo de la trilogía de Donkey Kong. Sí, vamos a estar disfrutando justamente de este jueguito que es un clásico. Principalmente porque podemos jugarlo de dos player. Oh, sí. A ver si pesca el control... ...porque sería ya lo último absurdo que no, no lo esté pescando. Veo una lucecita en tu control. Sí. Ve una luce en tu camino. Sí. Mi control dice dos puntitos y tu control dice un puntito. En teoría... Ya, ahora sí, sí. Sí, eso. Ah. Vamos a empezar como equipo dos, dos players o prefieren más que vayamos tu haciendo turnos? Uno y uno. Uno y uno. Ya. O sea, vamos a jugar tipo contest. Voy a iniciar yo. Obviamente, la edición de YouTube va. Todo esto va a estar cortadito. Cortadito y bonito, claro. Si sí, todas las pifias las sufrimos por Twitch, pero pasan qué cosas. Gracias por vernos en vivo desde Twitch o en diferido. Ya de todo hermoso desde YouTube. Sí. Primer capítulo del 2021. En... Sacando la cuenta, este es el capítulo número 22 de Catando Juegos. Sí, así es. Estrella, estrenando eh, Overlay, la yo puras cosas hermosas mm. para este nuevo añito Seguimos con la programación habitual, uh -huh. es decir, empezamos, o sea, son todos los martes y jueves en Twitch Desde las 9 de la noche hasta... Puede que nos dure un poco más dependiendo del título y qué tan enviciados estemos, o si es un bodrio y nuestro proveedor de internet y todos los males llegan a la transmisión, pues <ríe> los cortemos mucho antes por sanidad mental. Sí. Pero en YouTube está al día siguiente, es decir, eh, los miércoles y los viernes. Cuando tengamos algún eh, temilla técnico, también vamos a estar avisando correspondientemente para eh, estar en. Recuperando el capítulo de la semana el Twitch los días sábados saliendo ya posteriormente en YouTube los días domingos. Sí, así es. Así que tendremos más actualizado el calendario y fijos vamos a tener los días lunes dos Revit. a las ocho y media más o menos empieza dos Revit, ocho y media de la noche y duraría aproximadamente una hora y media a dos. Sí. Así que el capítulo estará disponible al día siguiente en YouTube, es decir, los martes. Ahí estamos viendo el horario para también dejarlo fijo. Tratar de acostumbrarme a los controles de de la Switch. Sí, con el control de abajo es eh, saltas con el botón de la izquierda, eh, giras y si lo mantienes, corres quiero agarrar el globito ya no, ya no está oh, rayos temoraste mucho oh ¿A acostumbrarme a los microcontroles que tiene la Switch Bueno, cuéntame, Snow, ¿cuántas aventuras, cuántas horas dedicadas a esta trilogía de Donkey Kong? Decime, decime. ¿Está dedicada de qué? ¿A jugar? ¿Cuántas horas le dedicaste a cada título? ¡Ah! Muchas horas. ¿Pegadísimo de inicio a fin? sí. Ah! <risa> Ahí. <risa> es que tengo muy sensibles los botones. Todo muy chiquito. Como si tuvieras las manos muy grandes. Por supuesto, manos de gorila. Uh -huh. Es vuestro turno, pequeño querubín. Querubín, querubín. Querubín, querubín. Cuéntame, Snow, ¿cuántos años tenías cuando jugaste este título? Ni me acuerdo. Ay, Pero sí, sí. sí sé con, eh, que... Eh, como salió en el 94, creo. ¿Mm? Entonces sí, debería haber jugado cuando tenía 8 años. ¿Y recuerdas eh, tu reacción al jugarlo? ¿Las mecánicas en ese entonces? ¿Cómo oh, lo encontraba? Y... Para pa pa mí, juego era una maravilla, porque este título justamente tiene la particularidad de ser uno de los primeros que está con eh, eh, gráficas generadas computacionalmente con CGI. Pensar que justamente por el tema de que, como ya venían renderizados todos los gráficos, eh, se daba que este título justamente eh, presentaba una novedad con respecto a lo que se había, ya se había visto con la alteración. Uh -huh. Recordemos que los títulos pregenerados, así está justamente el Donkey Kong, que es una maravilla. juegazo. Sí. Y que se mantuvo por, por harto tiempo dentro de como, uno, eh, como un clásico eh, siendo llamativo su gráfico, eh, algo que no se había visto. Y ya después salieron otros títulos, creo que el Super Mario RPG también tenía gráficos pregenerados y Y son muy pocos los que aprovecharon esa esa particularidad o esa novedad cuando se presentó obviamente eh, varios que han vuelto locos pero más allá de las gráficas, eh, a nivel de mecánicas también estaba bastante pulido eh, digamos que igual sentó como una base de, de cómo se esperaban que fueran los juegos de plataforma en ese entonces no muchos títulos eran como el gran enganche con la consola Recuerdo eh, juegos como Super Mario World, Killer Instinct, Donkey Kong Que eran, que venían con su como pack gráfico en la caja Sí Te toca Allá voy, allá voy Me cuesta acostumbrarme a, a correr y saltar Porque siento que cambio el... ¿Pero hace lo mismo que caminar y más cachicle? ¡No! ¡Soy sí, sí. <risa> eh, tan manca! ¡Eso es otra cosa! ¡Oye! <risa> ¡Más respeto, jovenzuelo! <risa> no, ya empezamos ya con los cambios de personaje, ¿no? sí, se... Me... Se... Quiero saltar y... Aquí se mandan puro buen ardo... Ahí no es difícil. El control está de tamaño justo ahora que un niño como uno. Una persona banca como yo. <risa> Va a jugar sin problemas. Patrañas. Ajá, ajá. Bueno, la particularidad <risas> que tenía este juego es que justamente tú controlas a dos personajes. la Donkey. Y su sobrino Didi. Sí. Eh, y ambos tienen características bastante peculiares. Donkey Kong obviamente va a ser el, el más fuerte, un poquito más lento el personaje. Pero el que puede derrotar a todos los enemigos. Y aparte como agarra el barril, lo agarra de frente. Eh, Didi, por otra parte eh, Al ser más pequeño Un chimpancé eh, Se mueve más rápido No puede pegarle a todos los enemigos O sea, derrotarlos, puede pegarles Pero obviamente eh, Por su contextura no puede Derrotarlos a todos, sobre todo Los más fuertes De contextura más, más gruesa justamente claro. Y también La forma de agarrar el barril es distinto. Exacto Justamente tenemos... sirve para irse complementando oh. uno con otro Tenemos los barriles para ir... Oh. <risa> ok, eh, eh, eh. tenemos los barriles para ir guardando los avances, los de dinamita y los de ir a recuperar a tu compañero en caso de que te lo eches antes <risa> Pero esos son al menos en estas primeras escenas Claro Cuidado mucho con, con el concepto de barril eh, hay unos que estando en escenas bonus o en escenarios nor comunes, te sirven como... Mm, ¿Cómo decirlo? ¡Pum! Pero ¿por qué aplicó la suicidación? No, no ¿Estabas pensando en lo que te quería decir? No, está pensando que había un bonus. Me tengo que acordar dónde están todos los bonus. Uh, no. Yo, yo lo jugaba nomás. Y lo jugué ya bastante grandota, te diré. ¿Cómo ahora? No, eh, cuando tenía. A ver. Eh, que no tuve mucho acceso a juegos. Gracias a que a mi papá. Eh, en ese entonces tenía. Enganches con créditos de tarjetas porque se podía. Y después lo lamentó <risa> Tuvo acceso a poderme comprar la consola uh -huh. Y eso fue como en el 90 y algo también Ya yeah. Pero ya en 2001 creo oh, changos. Tengo que subir No, quiero subir Me faltó abuelito Ah, tenía que haber ocupado el Bueno, fui. Soy muy mal De ahí, como en el 2001, recién pude jugar Donkey Kong y pude jugar los tres. Ya. Porque mi amiga yo sí tenía los tres. Así que esa fue como la oportunidad de poderlos disfrutar a destiempo, pero en ese entonces aún tenía la consola. Después tuve que darle prioridad a Internet y vacas flacas, entonces. Adiós consola. Me arrepiento hasta hoy. De haberla vendido con los jueguitos que tenía en ese entonces. Pero... Internet se convirtió en mi pasión. <risa> y era un mundo nuevo también ahí. Entonces, pucha. Espero futuro igual tener la consola. Aunque... No... no sé que no es lo mismo. Pero también me conformo con en la actualidad acceder a los controles clásicos de la SNES en, con formato USB. Uh -huh. Y los nostálgicos acá presentes también se agradecen, que no es la misma sensación jugar con un control de Switch que ju que jugar con la SNES Mini. Sí, un poquito más cómodo, el control de la Super Nintendo Mini. Porque los tamaños. Sí. Obviamente había que pasar a saludar al, al viejo sabio. <risa> y en cuanto a la música, ¿han tenido oportunidad en Doravit? Aprovechando de... Sí, hicimos una revisión de la música de Donkey Kong. Que justamente en uno de los episodios hablamos sobre Debbie Wise. Y la importancia que tuvo Relancia, en la música de videojuegos. Justamente. Justamente su participación en Donkey Kong fue bastante... Eh, importante uh -huh. Sobre todo en el Donkey Kong Country 2 Donde está una de las mejores canciones Consideradas de la Super Nintendo de todos los tiempos Exacto Bueno, según los rumores Antes que la pandemia atacase Estaba la posibilidad O sea, se estaba intentando gestionar eh, que pudiese este tremendo compositor visitar chile a alguno de los eventos más emblemáticos relacionados a videojuegos del país así que estaban las ganas él es súper dispuesto pero la pandemia atacó sí así que los planes de tenerlo en chilito tuvieron que esperar Pero eso no, no impide que en algún futuro, quizás los podamos tener virtualmente, sea en justamente uno de estos eventos de edición virtual, porque olvídalo que tengamos la posibilidad de tener un evento masivo en este 2021. Si está. Aún en veremos la vacuna uh -huh, y que uh -huh. se vacunen y que todo esté sanito y bonito. Así que por mientras. Igual no es malo... Tener contacto con los compositores Saber qué, en qué están actualmente Si alguno de ellos está dispuesto quizás a participar En contenido relacionado justamente con Dorrebit Sería entretenido poderlo tener Como una entrevista futuro No es malo soñar <risa> Y aparte sí. que siempre es bueno preguntar qué quedarse con el Pucha, nunca lo hicimos Y... Sí, eso lo vamos a ver en la medida de lo posible Cuando ya estemos eh, ya más acostumbrados con el programa ejemplo, Ahora con, con los chiquillos vamos a estar hablando Sobre el, la pauta de lo que vamos a hablar cada uno eh, Recordando la... Lo que fue la dinámica del 2019 Porque el claro. revit estuvo activo todo el 2019 E inicios de enero 2020 De ahí fueron de vacaciones se venían er cosas hermosas y pandemia de mi taco. Sí. Pero por lo menos todos los chicos se pudieron cuidar. Eh, ninguno de sus círculo y familiares estuvo con el, con el bicho. O al menos de una manera que, que tuviesen ya que ir al hospital a, a tratar de manejarlo. Porque este bicho es bastante extraño. O sea, quizás hasta nosotros nos dio. Y lo confundimos con un refiado fuerte, claro a todo le da de distintas maneras y como pasa mutando, a la larga mejor cuidarse chicos, no, no confiarse, no exponerse si van a visitar a familiares o a, sus, a los suyos, con cuidado también, una de esas traer el bicho a otro no es ningún brillo también mm. Nosotros seguiremos súper en mitad este año y saldremos lo justo y vamos a seguir apañando todo el emprendimiento independiente, eh, comercio del sector y si tienen delivery, mejor. sí <ríe> Una de las canciones favoritas de Donkey es, es la del océano. Sí, o sea, la, la escena de agua los Awaitic Ambience, eh, se llama el, el tema en, en cuestión eh, Es uno de los temas más eh, recurrentes que se hace cover eh, o, o que se recuerda, porque justamente el, la melodía tranquila que tiene el, el juego eh, hace que muchos lo, lo tengan para temas cuando tú estás estudiando, busca sí. relajarse. Hay una infinidad de covers también, diferentes ritmos, diferentes instrumentos y estilos. Sí. De las mascotillas que podemos acceder en este título. ¿Cuál, ¿Cuál es el más Que más te gusta Jugar con el rinoceronte Con el avestruz Con el pez espada No recuerdo más Se si me habría saltado alguno Aprovechen sí. dejarlo en los eh, comentarios también. La rana La ranita sí. eh, Siendo ah, sincero no. Engar en Que se llama justamente El, el pez espada Ay, Se me fue el amigo no, no. Y rino Mm -hmm. Son como los más. Eh, los, los más emblemáticos, los más importantes. Eh. Ah, no, otra vez. ve <risa> por qué? Mi banqués me supera. Ahí, ahí. Eso. Ahí. Ah, bajemos, ya. <risa> ahí sí. No me acuerdo mucho que había, entonces... Tratando de recordar según lo que jugué, jugué en su momento. No me vi ningún manual. Oh, lo que iba descubriendo me salía de chiripa como ahora. <risa> sí, yo llevo tanto sin jugar Donkey Kong que... Eh, muchas de las cosas se me olvidaron. No, no estaban, entonces tengo que ir recordando justamente. Oh, me faltan algo. Hay unas cosas que sí. Eh, como que tengo luces de, de que me acuerdo. Ay. Pero ya por lo demás tendría que, sí o sí, leer una guía para acordarme bien de todas las cosas. No, faltó la O. Oh. o. Uy, mal por <risas> mí. Pero bueno, hasta el momento hemos sobrevivido. La manquea no es tan mala, pero disfrutaría mucho, mucho más jugando este título con control de la SNES Vamos a ver si para el, la próxima edición jugamos directamente desde la SNES Mini Sí, porque es levemente pequeño, pero es el control probablemente tal Sí. Pero no me acuerdo si estaba el Donkey Kong Country 2 uh, Pero bueno, le, ahí le sacaremos el polvo Ajá. ¿tú dices para continuar con la trilogía. Sí. A mí del Don King con 2 me gustaban mucho las escenas del barco pirata. Sí, ya por el final. O sea, del 2. Sí, del 2, a eso ah. me refiero. Había unas escenas bastante puzzle en el sentido de que habían muchas como pequeños espacios donde moverte, pero recordar por dónde había que salir. Ajá. Uh -huh. Ese era como, uy, oh, y me quedaba pegado un buen rato ¿Por dónde era? ¿Por dónde era la salida? ¿Por dónde me metí? Y después ver, ah, chuta, me falta la letra Me falta el, el racimo de bananas Bueno, ahí justamente estaba aprovechando la velocidad de Didi Sí Oye, a mí me dan cosas la vieja. La vida <risa> real entonces sé muy bien que si paso de una, sobre todo con las rojas que son más duras. Pero esa, esa es como la naranja, la roja. La roja es muy rápida y te persigue. Sí. Es que quiere amor. <risa> no, pero esa aparece más adelante. Ahí ¿tú te acordás de un montón de escenas, vos no, yo pasé de largo nomás. Entonces decía, si de chiripa me sale, bacán. Y me. oh, la impresión Lo único bueno que disfruté de esto Era no jugar con un temporizador Tomarte todo el tiempo del mundo Para poder recorrer Y bueno, si estaba ansiosa, obviamente ya Seguía de largo Pero tenía lo, lo mayor posible Visible Claro No, en mi, en mi caso eh... Igual disfruto pasar el juego rápido, lo, no, lo mejor posible, pero eh, me acuerdo que en, en la playa Había una, un arcade que tenían jueguitos de Super Nintendo, pero podías jugar por tiempo limitado oh. Entonces podías jugarse con una ficha de 5 minutos, 10 minutos Entonces claro, tenías que pasarlo rápido <ríe> para poder avanzar lo más posible ¿Y cuánto tiempo le dedicabas dentro de lo posible? No, en la playa yo no jugaba, yo llevaba mi consola para jugar. Ah. Te sabe, un hombre. Un hombre de mundo. Eh. <risa> un mundo de mundo. Claro. El mundo. No recuerdo qué hice. Eh, te hablé no. y no leí. Padre. No, cuando tomas a Funky puedes eh, seleccionar una escena en particular de un mapa. ¿Y volverlo a jugar? Sí. No, no. O sea, puedes moverte dentro de otros mapas. Porque por lo general solamente te puedes desplazar por el mapa mismo. Uh -huh. Entonces tú marcas y, y... comienza el, el nivel en cuestión. Esta es uno de los atajos que existen dentro del juego. Esta escena se, se caracteriza porque puedes pasarla muy rápido así. <risa> ya, ya <sé> <risa> <también>. oh, y <okay>. así <risa> es como perder también. Ok. que no me acordaba dónde tenía que bajarme. Pero el entretenido justamente de las... De cenillas. Es que claro, uno, uno sin saberlo, yo en mi caso asumo. Por ejemplo, si tengo... No tengo para su entrar a, a esa cueva, pero está empinado a un nivel que pueda escalar. Lo intento. Y voilà, me salió el tiro la acá. Hmm. Un montón de baúles para agilizar. Claro. <coughs> Os. El refío me tiene mal. Estoy ronca. ¡Está ronca! Lo bueno es que aquí tienes dos opciones O recobrarlo O un poquito más adelante encontrarte otra, otra cajita En donde se encuentra Este simpático amiguito Sí. Ahí estaba la O, maldición <ríe> No me acordaba, me faltaba la pura o. Es que eso es por falta de exploración también ¿El pulpito era el único que no podíais matar? Sí, el pulpo no se puede matar Lo mismo con el... Es como una conchita Sí, también Bueno, ya pudimos apreciar de todas maneras que si juntan las eh, formas doradas de los compañeros mascotitas Te sale una escena bonus con dicho personaje Sí La arañita también Sí, pero ese es del 2 Ah, oh, rayos <risa> Adelante mucho Sí eh, El que se repite, el que está oh. es el lorito Ay, el sí Squire. Que creo que también sale acá Si no, también me confundí Creo que no sale Mmm... La duda dudosa para quienes jugaron El, el, el rino creo que sí. se repite en el 1 y el 2 Si sí. Aprende dejar en los comentarios Si han tenido oportunidad de jugar Donkey Kong Si recuerdan que otro animalito dentro de lo que ya enumeramos aparece Animalito mascota, porque todos son animalitos en realidad sí. Todos somos animales disfrazados De la humanidad Bueno, estaba la opción de... No. <coughs> jugarlo por abajo Sí ¿Jugarlo para arriba? Sí Por lo menos esta, esta primera parte Si yo caigo, ¿muero? No, ah, no, para arriba No me acuerdo haberlo jugado... terrestre. Uy Ah, pero si o sí si me... Ya yeah. Oh Me incita a que tome los barriles. Si no, no tendría como un huelito para... Ah, oh, ¿cómo está de ritmo? Vamos, vamos. Uh. La pregunta del millón. ¿Intento saltar y caer bien y re para recuperar a Didi o sigo a largo? <risa> <risa> Ah, que eres mala compañera. La dejas abandonada a su suerte. Sí ya es grande, ya <risa> déjale. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahí está llorando. Ya, ahí Ey. sí. Tan mala no soy. Es, es muy mala. Mala, Ancho. Sí. Ah. Manca. Porque fue a Minecraft. Ay. Sí. <ríe> a veces, gracias. Ajá. Ay. Vamos, estos vamos, bajan vamos. Ah, no, no se sé Ya. Ay. Vamos. ¡Eh! Ay. ¡Vamos! Siento la presión ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Zoom! zumbido Oh. ¡Por poquito! ¡Ay no! Ah, ¡Que queda poquito! queda poquito! ¡Ahí! ¡Ahora! Oh, ¡Ay! ¡Uh! Y ahí te te... ¡No! Ah, ah, ah, para. Ah, ah, ah, ah, ¡Ah! ¡Pasa rodando, no! ¡Pasa rodando! ¡Ay! Ya sí, Rondo, rodando, rodando! ¡Ja, rodando. me falta la guía! ¡Ahí eh. está! ¡Ja, felicidades gracias igual me tomó su tiempo pasarlo porque desconocimiento total pero más allá de eso, recuerdo haberlo jugado completo uno de los pocos títulos que me entretuvo jugar completo y insisto, impresionarme cuando uh -huh. encontraba escenas bonus escenas ocultas Yeah. Justamente la, la escena bonus de Rhino, es muy es muy rápido de tiempo Tienes poco tiempo, entonces tienes que intentar sacarle el máximo provecho Lo que vas juntando en Rhino Coins <ríe> ¿En qué se te manifiesta como player? ¿Como monedas? ¿Como vida? No juntas 100 y te dan una vida ah. excepto. Pues la gracia es juntar lo más posible y cuando sacas el... Como la edición dorada que, que está dentro, que es una figura gigante, eh, se te multiplica. No, pero lamentablemente ahí no alcanza el tiempo para pa ir al... ¿Te acuerdas al cómo sacar? No me acuerdo si eran las 99 vidas. Era en la primera escena. Eh, yo me acuerdo que había una clave para sacar... Sí, te salían el Globo. Oh, lo que ninguno de los dos hizo en la primera escena te sale el globo verde. Sí. <ríe> Ahora es como haciendo re recordación. Ufa. Ya sí, vamos así. Pero bueno, ahí se nota que nos jugamos hace muchísimo también. Oye, oh, yo ni siquiera me acordaba de esa. Es súper rápido. A pesar de, de lo generacional, ¿es recomendable jugar un Donkey Kong? Sí. ¿Siempre? Sí, por conocimiento, porque aparte igual el juego es bastante oh. importante para la cultura. también para disfrutar el, la música en todo. Caso. Sí. Ah, pasé de largo. Pero va todo más posible. Yo, yo siendo la manca de los dos, va avanzando un poquito mejor. Para que veas, que no me acuerdo. <risa> <risa> Aprovecha de ahí, de grabar e intentar matar al jefe. Yo vuelvo enseguida. Ok. Me sale una sexy monita. Acá y me tira besitos. ¿Qué hago? <risa> Y ahí aprovechamos de grabar Es interesante en todo caso Como al menos en este primer escenario la gran O sea, en este primer título La gran mayoría de las escenas se basan en eh, Ambiente tropical D Sea tropical vegetación Sea tropical también en lo marítimo harta vegetación submarina eh, los enemigos más característicos también no recuerdo si eran el 2 en donde te salían en las escenas acuáticas eh, enemigos piraña o en el 3 o era acá? no en el 2 no en el 2 y sí, acá también salen pirañas pero sí, aquí no es como, tan exagerado como en el otro aquí hago aprieto cualquier botón sí botón yeeey yeah. Ah, este era el primero, de sí. o sea, ahí me salía el, el segundo. Ah, Changos, uh -huh. quiero, quiero, quiero saltar rápido. Ahí, no. ¿Cuántos saltos eran? Nunca los conté. Creo que eran cinco. O ah, seis. ah. No. Bueno, filo. Ay. Sí, eran seis. Las bananotas de Nintendo. Sí. Bananota. Qué clásico que que resaltaran hasta el detallito de la etiqueta típico en las frutas. Hmm. Tuviste la oportunidad de jugar los tres. Sí. Justamente ahí eh, tuve. El, eh, ¿Cómo se llama? Eh, como el, el ímpetu de, de poder jugar los tres, porque a mí me pareció bastante importante la saga. Y dentro de todos el. El 2 es mucho más divertido uh -huh. Porque el, hay muchas mecánicas que están bastante pulidas ¡Ah! eh, Pero en el 3 en el siento que el juego fue mucho más completo en, en las opciones que traía A mí me incomodaba jugar con el en el 3 con el gorila no sé cómo llamarlo, el que tenía como... no sé si era... Ese es Kiddy Kong, si mal no me equivoco. Mm. Me era extraño jugar con él. Eh. Me acostumbré mucho jugar con el 2. Jugar con ambos pequeñitos. Volver yeah. a jugar con un personaje grande. Era extraño para sí. mí. Sí, <risa> Oh, hablando de ranita, Oh, oh, la manca Tengo que cambiar de mono para saltar más alto Ahí, uy Eh... Rayos Con la ranita, ¿qué podías hacer? Saltar, saltar alto Sí, eso es todo, y rebotar en los enemigos ¿No? Pero sin bajarte. ¡Ah! ¡No! Ya meté. Ya, angos. Ay, verdad que estos monos te salen como. Uy, uy. Uy. Salen a cada rato porque.. Porque sí. Bueno. Ya igual vamos teniendo la. Claro, la particularidad. Si hubiera tenido la ranita hubiera saltado un poquitín más alto. Uh -huh. Sí. Y lo bueno del 2 es que el, no. el do. El es que Didicon y la personaje femenino que no recuerdo el nombre, Trixie, ¿Mm? Trixie creo que se llama. Podían subirse los hombros y tirarse en alturas. Mm. No, o sea, Dixie, onda, tirarse hacia arriba, tirarse sí. de frente. Claro, justamente tenía la particularidad de que los personajes se complementaban cuando estaban juntos. Uy. Pues aquí con la ranita hubiera alcanzado Sí. ¿No? Uh. Eh... <risa> Sobrevivimos. ¡Vamos, vamos! Que empecemos bien el año. <risa> Puede que ya más adelante en otros títulos sea un fiasco, pero tratar de no ser tan, tan ansiosa con. Oh, buena. Con los avances, porque esa es mi. Mi mala particularidad en los juegos. Soy muy ansiosa. Y si agarro vuelo, termino pésimo. <risa> <risa> y que siento. Oh, voy súper bien. Vamos, no. ¡No! <risa> Pero Snow! no. Para hacerlo rápido. Te busi tan ansioso. Ay. Ya, sigamos. Uy. La idea es avanzar siempre con el carrito. En algún momento uno pierde el carrito. no <coughs> dependiendo de la escena. No, aquí en, en teoría no debes perder el carrito. Oh, rayos. ¡Uh! ¡Ay! ¡No! Eh, ahora ya entendí por qué, o sea, uh, ¿cómo se perdía? Sí. No. Así mismo. Rayos. Nah. No iba tan mal, pero ya me acordé que no debo chocar con los con los que están ahí votados. Muy bien. Lección de vida. Uh. <ríe> Creo que ya sacaste la mayoría de los bonus de acá, solo te queda salir Superar la escena que había otro, pero... bueno, ya Ya he perdido mucho, así que... <ríe> sí, para que avancemos, que en algún momento posiblemente yo me quede pegada Y oh. oh, <ríe> yo diciéndote ahí <ríe> <ñi>. Te seguí <ríe> Eran centésimas después mm. Ya entonces Bueno, esta escena es más eh, <coughs> Bonus Que Ay. No, ¿Te es una escena <ríe> Sí, pero hora? No te salen enemigos, te salen solo los, Esos carros malditos no, sí, Hay enemigos oh. Ouch yeah. Oye, medio spoiler <risa> <Uy>. <risa> Ay, Que, que justamente reflejo. esta escena está pensada para que primero te acostumbres a las mecánicas Ay. Y después de ahí... No. Casi... <risa> después de ahí... Oh, eh... no ya llevo once, tú con los bonos y todo llevas 20 y algo Voy a morir, voy a morir Después de salir de la isla Y de pasar por todo Es como la zona minera ¿Queda subir la montaña? Sí ¿O el mar? Porque no me acuerdo si... Ah, quería ver si arriba había algo Tengo toda la fe. Y voy a salir de ahí. Ay. Pero no, deja de sacar bonos. y ya tienen mucha vida. Corte joven. Crees que ver? los bonos. Quieres ir más. Ah, ahí. ahí. está, es. ¡Oh! No, lo viste oh. Ok ¿Quieres aprovechar el rebote del otro mono para...? Sí. Ahí, ahí Eso ya, Ahí sí, va a ser lo más rápido Ah, buena mucho. No me acordaba eso. Yo pensaba que hasta cierto punto podía avanzar Con esto No, sí, con ese lo sacaba ahí más rápido ah. Se no acordaba dónde estaba Pijín, pillín Pero muy bien Justamente porque estaba muy manco ya Nada, a pasarlo más rápido. Oye, ¿sigo pegada aquí en...? ¡Pero vamos! ¡Vamos! Que tú puedes. ¡No, no puedo! estoy malita! Pero si es solamente saltar, ¿qué tienes que hacer? Pero por eso me pongo nerviosa. ¿Es que tengo que agarrar vuelito justo? ¿Y ya no agarré la N otra vez? ¡No! no. Pero bueno que no me quedaba mucho no si ¿sí? no queda mucho detrás hoy ¡Ay! ¡Ay! ni de nuevo caí en la misma y no agarré la n ya vamos, vamos, vamos. y me quedan nueve pero vamos no has luteado mucho avanza de corrido vamos dos de una yo sé que tú puedes ¿Eh? La bananota, la bananota La banana no Ta, ta. Pero ahora sí está Ah oh. Podré sacar la N? Porque no he podido sacar esa N De Nintendo mm. De Nintendo nada ¿no? <ríe> no De no te da nada Vamos, ahí la agarras. ¡Eso! Te ¡Eh! iba agarrar al globo. Pero ya tienes una vida. Aprovechala. No, <ríe> voy a morirme. <ríe> no, no se mate. ¡Uy! ¡Ahí! ¡Oh! Me falta abuelo! Tiene que ser no, mucho que ser, más. No, tiene que ser un poquito después. ¿Después? O sea, es que justo. casi cayendo. El... Sí, casi matando matándome. Ahí ya, ya te voy a cansar Eso, por favor, continúe. <ríe> eran <coughs> Donkey Kong Uno que Country Uno que teníamos estas escenas que eran música estilo industrial. Sí. Y toda la escenografía era como mmm, baúles con ácido y cosas así si sí, está un poquito más adelante mm, haciendo memoria las músicas o sea la si bien digo la música de esa escena era muy pegaj pegajosa Pegadizas. pegadiza pegajosa eh. <coughs> creo que había un, un bonus por acá, pero bueno, toca. Yeah. se avanza igual super rápido en este título las sí. escenas no son largas, no son cortas. No, si sí, ninguna de esas debería tomarte más de 5 minutos. Salvo que Hola. pase muriendo <risa> seguida. Yo creo que tú vas a terminar. <risa> o al menos llegando cerca del jefe final. Esa no me acuerdo. Pero. No me asuste. ¿Por qué eres así? Oh, y este odio! ¡Te este odio con todo el alma! <risa> Mira, lo que parecía aplicar la suicidación... No. ¡Un trucazo! ¡Qué trucazo, ¿no? Tú te preguntas por qué se mueve la cortina de ahí, por qué le llega el, el aire... De el este? viento Buena ¡Ah! Ah, ah estoy, estoy muriciendo así cada vez peor. Mi racha ha acabado. Mi momento dorado. Yeah, Solamente so, para mostrar cómo es. Porque... No. Para que no digan que no lo pasé ya. Yeah. No, no lo pasaste, hiciste trampa. Uh -huh. El bug, el bug, el gliseo. Yeah. <risa> ¿Te acuerdas de alguna escena bonus acá o aquí no hay ninguna? No, aquí no hay ninguna Omitiendo la del inicio para pasar a tirar al final ¡Esa! Pero... <risa> y así es como se pasa <risa> Pero <risa> pucha Me dejaste igual y yo no puedo hacer la misma que hiciste tú ya que era el inicio hay, un... es... ¿Hay una forma para que se reinicie la escena? No, no, no quiero ya. <risa> Ahí tienes que saltar un poquito antes para que puedas pasar por la parte de abajo. La que siempre pierdo. Mm -hmm. Uy. Uy, casi. No, hecho, <risa> el Bueno, ¿todavía? ya. ¿Sión? Pero ya, ya no te queda mucho. Creo. Ah. Pero... <risa> la ansiedad. de <Me> la enfermedad. <risa> <Me la enfermeaba. risa> yo Uy, sí. Bueno. ¿No lo pasiste de nuevo? ya, ya, ya. no, si, no. Pero, no, pero no. si necesito... Mostrarte, mostrarte cómo <risa> se hace. Pero es yo. Que no ¿Cómo, ¿Cómo pierdo? Porque tengo muchas vidas. Ay, <risa> Uy, uh, la La maldita enfermedad de la ansiedad La Enfermedad Oye, sí, es que uno se mola ansiosa Y a ti también te pasa, ¿eh? Sí, pero ves? menos ya, Ay, muy bien, no, no lo busqué Tenés muchas vidas Ah, mira Modestamente <risa> Para alargar más la agonía Sí ¿dónde estaba? creo que estaba por acá ¿eh? ¿algún elemento X? no, era abajo entonces ¿qué buscas? ¿un elemento puntual? ¿un globito? ¿era acá? ahí ¡oh! ¡número uno. entonces abajo tiene que estar Ahí. Guay Guay que entrete. Sí, ese es justamente está el multiplicador. Pero ese hay que agarrarlo siempre al final ¿Por qué? Porque la ah, idea es juntar la mayor cantidad la mayor... antes de multiplicarlo de ahí... ah, claro O oh, vaya Pero era para acordarme No, está bueno. bien Porque entonces aquí debería estar el 2 El 2 <risas> Y al otro lado tenía que estar el 3 ¿Llega hasta el 3? Sí, porque el 4 es el que está abajo Ah. Piolito cansáis a de los 30 oh mish y una ahí sobreviviendo con nueve toda banca No se mate caballero Voy a matar No oui. Oui. Oui. <risa> Voy no. a matar oui. <risa> Maldito me TikTok no tienes mal Nos tiene mal ¿A bueno, ti te tiene mal? Yo, yo te veo a ti A tu apegada. bueno, es que... El... Es entretenido Yo soy más consumidora que... Que eh, generar material. ¿Generadora eh. de contenidos de TikTok? Sí, claro <risa> Ahí es donde empieza mi parte Y usualmente... El te partí Aplico la morición. Ahí está la Molición. Pero ¿por qué se mata, Capachiro? ¿Para que veas que puedo matarme? Uy. No, no, no, no. Usted tiene que enseñarme a pasarla bien. Así es como se mata uno. <risa> ¿Eh? A ver cuánto aguanto. Oye, oh, aquí viene la. Tenemos. Las una... la dama viene a visitarnos. La dama del buen decir. Sí. La taiguita taigona. Mm. A justamente a su lugar elevado para presenciarnos. Claro, desde la altura de insignificantes humanos. Eh, las bueno. alturas de Machu Picchu. Sí. Nosotros tenemos una gatita. Y bueno, ya, gatita, gatita no es. Tiene cuánto, cuatro años ya. Y de nuevo caigo en la misma. Falta puro vuelo. Uy. Uy. <risa> <risa> ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí dónde. Ahí, ahí. Uh. Ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando Ya, ya, ya llegaste No Ahí está, ya Listo, ya no tengo que ah. hacerlo Sufrir contigo es, Casi me mato Uy Uy oh, qué terrible Me duró una eternidad Ay. Ya Ahora qué sí voy Voy a, voy a Sí, por favor No, no intentes demostrarme que puede pasarla Si yo ya con mucho intento lo logré ¿No puedes subir ahí? No Ah, entonces solo está empinado. Ay, ¿verdad que puedes ocupar el neumático? ¿Eso es para aprovechar la escena bonus? Sí. Oh. Pero, va, No se mate. Uy. La muridación. Por allá había el... El bono, ¿quieres echarte la abejita? Era ah, para echar el bono, pero bueno. Eh, no, el bono estaba ahí. Okay. Oh, ok Pasan qué cosas. Bueno, si mueres, espero que no. <risa> pero ya me que, pues. Me que ¿Ya, no. ¿Qué pasa si muer, ¿Qué pasa si moría? Intentaba sacar el bono ah. de nuevo. Pues. Ah yeah. Pero señor Manco, ¿cómo se atreve? Aquí la manquita ¿Usted, usted, ¿Usted me dijo si me morí? Me, me morí. Intuí un reto. <risa> Debí aceptar ese challenge. Sí. <risa> ¿No hay nada acá arriba? No. ¿Solo tenía que caer fuerte? No, tienes que golpear abajo. Porque con Donkey puedes golpear abajo presionando la derecha abajo y presionando el botón de... que ocupa para girar ese mismo presionando abajo así como eh. y ahora tenés que hacerlo arriba ahí y yeah. Vamos, vamos. Final le a la vejita. No. Ah. Esto de, de apretar muy, muy, muy... Pero sí... Si junto te, es te, que... intenta mantener los botones separados del botón derecho? Yo. Que estoy muy acostumbrado a ocupar el I y el B para correr. Pero si sí, por eso es el sí. y el B. Pero es que el control es muy chiquito. Ah, ya. Ah, ya empezamos ya. Es que con el A uno cambia. Pero. En tu caso sería el, el X, porque está girado. Entonces trata de no tocarlo. No puedo. Por favor. Es que me. Eh. Ay, ay, Ya, la ola, lado, ola, voy allá Tenía eh. que pasar por arriba No, ahí Y lo ocupas para el chico No eh. Ahora el neumático te lo llevas arriba Uy Uy Voy a matar, uy No Eh Oh, había algo ahí. Sí, ahí. Eh. Yeah. Oh, mi ranita Date tiempo. ¿La ranita puede golpear abejas? Sí. O por lo menos rebotar sobre ellas. Brinca Pero... la cuerdita. No te saltes, si la rana... No. <risa> y insisto, tengo la costumbre de, de apretar I y B para correr. Sí, sí está bien. Pero también pensé en ah, ah. Estás casi, estás casi. Ahí. Ahí bueno ya Con... ahí, ya pasaste para qué ¿Por aquí la ruedita Ay. Ay. Mm. ah nadie me mato nomás? Sí Uy Y ahí terminaste ¡Bien! ¡Yeah! ¡Eh! La sufridación Ya Pato, sea mi orgullo Pase la escena Pase la escena No, ¿para qué? Te relaja ahí No, pero si tiene más vidas que yo No es posible Con mucho trabajo ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> Esto no dice a matarse Uy, oui. oui, no. Ah, vaya. Si sí, con más de 30 vías, ¿cómo es posible? Tiene suficiente ahí para aguantar, no para matarse. No se mate, caballero. ¿Ahí me dieron escena ahí? ¿eh? Sí oh. Pero bueno, ya, avancemos, no bueno, va. Hagamos la shorty No. ¡Pero no sea tan osado! ¿Pero por qué? Ay, me asusté, así <ríe> que te me iba a llamar Ah, sí que también podéis pasarla por abajo Sí por si no tenías los neumáticos para pasarlo por arriba, había okay, algo más arriba. No, pero ah, verdad poder. que tú bajabas y sí. a esa cena y te topabas con eso. Eso, ya, Ajá. listo, ya no he hecho nada. Ajá, guajaja, guay, clac, clac. Brinca la cuerdita. La ranita puede. Hum. la ranita puede matar solo abejas amarillas y anaranjadas rojas y verdes. y verdes, las rojas no, las rojas creo que creo que no te topas ninguna escena que estés con eso ¿Te ponen a japijar con los chiquillos? Sí. ¡No! ¡Falto vuelo! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! Pero ya que poquito para que guarde. Mira, y tú no guardaste. ¿Tú confiado te fuiste de una? <risa> <risa> ¡Mijo, guarde! ¡No! ¿Hará un bien en la humanidad? No, ¿para qué? ¿Quieres sacar el reino otra vez? Sí... ¿Por qué bonus? ¿Por qué bonus? ¿Te voy a matar de nuevo? ¿Eso sí... Es el ¿No lo hagas? ¿Pero por qué? No... Muestra que usted puede... Si usted puede... No, yo no puedo, estoy chiquito... ¡Ah! <risa> <risa> Ay, sí. ya, acá. Ah, tenías que hacer el triple... ¡Ah! ¿El triple pack? <risa> sí... ¡Pero mira! El mono chiquito está enojado <risa> Divi El mono chiquito Y el mono grande ya, No se mate Ya lo voy a hacer más lento Pero, pero no más lento y siga de largo eh, Ahí uh -huh. Eso Un hombre que sabe <risa> uh -huh. Uh -huh. Momentos de tensión Eso Muy bien tu bien, mon chéri. la ramita mía. poquitiño. La Eh. De bueno. No se mate, señor, no se De mate. Me voy a matar. Wee. Oui. No. Tan poquitiño que le queda. Sí. ¡Uy! Pero, Pero si sí podía solo ¡Déjame! ¡Ya! ¡Vamos de nuevo! Ahora sí Creo. ah oh, ah oh. Que es esa parte quiero hacerla rápido nomás. Sí, pero como usted sabe, yo tiendo a apretar más de un botón extraño y. H, H, presena H. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No hubiera bien! ¡No sé! ¡Hubiera alcanzado a guardar! A ver Mira, de haber sabido Antes este dato lo hubieran dado ayer En en Dorrevit. Se va a llevar a cabo Un bonus uh -huh. duels en Twitch. ¿Qué? Ah, ¡Mish! Es un evento en donde encontraremos los performances de. Mega Beardo. Mega Beardo. Toxiceternity. No, mi, mi pronunciación es como el ajo, lo siento. Pokerus Project, Virtual Video Game Orchestra y Tibunei. Esto se va a llevar a cabo el sábado. 9 de enero uh -huh. a las 3 de la tarde, horario chile Buenardo eh, Deja ver si puedo dejar el latito Si, sí, no, pero, lo... pero te toca Oh, rayos, no, no puedo hacer tanta cuenta la B Mañillón No, no me dejes en silencio que me estás concentrada. Sí. Sí, Yo no te interrumpo. Interrumpa todo lo que quieras Ah. Quiera. Pasa rapidito, Pasa rapidito. <ríe> ah, rapidito. Eso no es rápido. Ah, eso no es rápido. Ah, ya. Ah. <ríe> <ríe> no. Ay. Y todo rapidito, todo rapidito. Sí, todo tiene que ser rapidito. A ver. Muestre. Bueno, ya. No quería, pero bueno. <risa> Tendré que jugar bien. Sí. Para no bajar el nivel del stream, pues pato. No ah, posible. si ya está suficientemente abajo. Hoy día. Hoy, hoy día ha sido puro fail, así que. Que la capturadora se pega. Sí. Que el OBS se cae. Lo único bueno es que nuestro proveedor. Me, no agarra al lado. Me pidió hacerlo rey. <risa> ¿No podéis matarlo? No. Oh. Ah, el bonus. Va, lo va a matar con eso. No oh, es pues... posible. Oh. ¿Cuánto sabe? Uy. Uy. Ah, podéis pasarlo de dos maneras: o matándote. Si sí, es que como en una escena bonus y me mato todo lo mismo. Wii. Oui. Si le mato Wii. Ay, ay, ay. La O La O fue. Ay. Que el monito se mueve rapidito, que el monito se mueve rapidito. Ah, la O. ¡Ah! Me vi a hacerlo en serio. Grave. <risa> <risa> ah, no puedes. No, porque le toca. Oh. Ya. Hablaré más por el evento por Por mientras. favor. Eh, Dwelling of Duels and Bonus Stage Present, Bonus Duels. Happy Fun Games and Music Time Convention. O sea, llevar a cabo el 9 de enero. ¿Qué a contar de las 1 de la tarde... Horario del Este En otro caso sería a las 2 de la tarde Si no me equivoco ah. 10 AM horario del Pacífico eh, Tal como decía la Fonio, va, va a haber eh, paneles Van a haber speedruns eh, justamente va a haber una fiesta Van a haber duelos Y van a haber obviamente presentaciones De Vega Verdu eh, Toxic Eternity Pokerus Project, Virtual Video Game Orquesta Y Tiboni. Gracias por pronunciar no bien. Ah, claro. Eh, por ser horario de Chile y es horario de verano a las 3 de la tarde. Yes. ¿En Twitch? Sí. Se va a llevar a cabo en, en el canal de Twitch de Bonus Stage Van. Se escribe Bonus Stage Van. Hombre, bonus está. Stage Van. Y con doble S, por si acaso El es. bonus stage Están separados Este streaming es gratuito Y dice que va a durar 10 horas ¿Será por las presentaciones de los chicos? Yo creo que menos ¿Tanto, tanto? Tanto, tanto Wow Bueno, igual empieza tempranito Sí El evento está en Facebook Por eso aprovechamos de pasar el dato Y hay Hartas personitas interesadas Bueno, uh -huh. la interacción Y muchas que... Confirmaron su asistencia, así que nosotros también nos sumamos a. Y vamos a estar disfrutando justamente un buen sábado con música de videojuegos nacional, internacional. Internacional. Ahí ¿Eh, llegamos por vuelo. Ah, por rebote de. Ah. ¿Eso era, era prácticamente eh, sacrificar a tu...? Sí. Ah, es un orden. Sí. ¿Qué dice la Rare. palabra? Ah... Eh... De ese bonus no me acordaba. Quizás lo omitía Precisamente por... Que iba a perder un compañero. Justamente aquí había un truco para sacar las 99 vidas. Y... Otro. Que hay algunas sí. escenas específicas que lo, no lo no podés hacer. Lo podés hacer, pibe. Tenías que quebrar abajo. Sí, pero creo que era de acá ahí mm. ahí está las dos vías respetemos las dos vías dicen por ahí tú y yo sí por, por supuesto eso, por supuesto y las gatas y las gatas ¿Y qué onda? ¿Es como para hacer la 99 pero con farmeando todo el rato así? No... Creo que era un poquito antes donde se podía realizar Mmm. ¡Ah! Justamente era para pasar arriba El oh. neumático, pero bueno La nene Solamente con los castores eh, había un ah. Ouch. pero guardaste. Sí. Con los castores había como eh, ciertas escenas donde te salían un castor recargado, que eran con esos baúl que vimos en un par de escenas de atrás. Uh -huh. Con las serpientes rojitas también. No recuerdo. Ahí sí no, no recuerdo. No, no hay una escena que haya un jefe serpiente. Al menos acá. Pero, pero, no, pero no cambia. Ahí, hey, no, sal. <risa> Voy por agua eso, de ojo Eso te vas a ver, estar presionando así que sí, que, Bueno, no lo ven Pero yo, yo asumo que estoy presionando Como uno y uno, pero mi dedo gordito Hace que... mi dedo vulgar Vulgar, sí, pues, gordito, vulgar. Bueno, Cualquier dedito puede ser gordito hace Cualquier dedito puede los ser dos? vulgar ¿Gordito? Vulgar Vulgar. Sí. Ah, no sé yo uh -huh. No, no es lo mismo el dedo Índice estar haciendo el que con el del medio hacer el. No. No, ¿eh? no es lo mismo. Ahí, ahí sí. Ahí. Y con este saco la ranita. Y justo ahí perdí la ranita. Muy bien. Intentaré pasar la escena, si no te dejo a ti matar uh -huh. al, al jefe, que en este caso sería el buitre. Sí. ¿Cóndor? Creo no. que el buitre sale como segundo. Ah, no, ahora bueno, sí, ahí abajo hay un bruce. Pero ¿por qué matar la ranita? ¿Qué le he hecho a la ranita? Siento que te hace... Eh, eh. Ah. ¡Uy! ¡Extremo! ¿Quieres intentar subir? No. ahí parece y me acuerdo cómo sacar las 99 vidas. Dale. Aquí por mientras pegaba una en la escuela. En la escuela. En la escuela. En la escuela. De John Cueva. Ya. Yeah. esa malla. Ah, me a matar, oui. oui. wow, wow. yeah. Es que era la O. <risa> <risa> de la, de la mitad. <risa> Hable con el Tata, hable con el Tata. Uh -huh. Ah, voy a sacar las 99. Sí. ¿Te acordaste cómo? Ah, ¿quieres ocuparlo como rebote? Ah. Sí, hay que ocuparlo como rebote. ¿En un punto específico? Sí. ¿En un pixel? Sí. Voy a tratar mientras tú pasas la escena Uf. Bueno, si yo muero <ríe> Compañero Pato Te encargo el... Pasar al segundo jefe y podamos cerrar bien la transmisión Muy Por supuesto, bien. por supuesto Igual ya estamos en la hora de... De cierre Sí pues en general hacemos dos horitas de transmisión y dependiendo el juego jugamos un poquitinho más. Sí. Ay. Guarde, guarde. Ah, ya, muy bien. No, no importa. Muy bien. Me importa, ya, la vamos a ir resultado, importa la hora. Importa <risa> la hora. Ay. La falta práctica nada más, sí, solo eso. Guay. ¡Ah! ¡Casi! ¿Qué había arriba? Había un... Un, bonus. un bonus. ¿Para qué es el baúl? O sea, el... Para los recuerdos. Ja. <risa> uh... Mucha interacción a la vez. Vamos a la resulta. Tiene que ser más rápido. Es que uno no, no anda muy rápido con el baúl te como lo peso. ¿No tenías que hacer eso ¿o sí? Ah, solo que uno te siguiera, ahora entiendo. Mm. Momentos decisivos. ¡Ah! No. Pero se refala igual, quizás no se puede. No, sí, sí. Mí, creo que había que mantener la palanca presionada hacia la izquierda. Mmm. Ahí. Ahí iré acordándome. Ok. Ay, qué vergonzoso, me quedan tres vidas. Ah, yo. Así que cualquier bonus es Decisivo ¿Me mate? ¿Sí? <ríe> Así es decisivo Vamos, vamos Vamos que no panda el cúnico, vamos. No, oh, faltó la O. Ah, verdad que sí. <risa> <risa> no, si no hay que saltarse la O. Oh, me maté, morí. Oh. No, pues el la importante. <risa> ¿Será que...? ¡Ahí! Oh. Había que mantener la palanca a la izquierda ¿El máximo son 99 y sí. acá? Ya yeah. ¿Y recuerda alguna otra escena en donde se pueda conseguir? Son 99? en tres escenas que se puede conseguir ah. Ya yeah. Bueno Mucha vida Ah, y te quedan más de 99 Es sí, que en realidad queda, queda un excedente, que no se ve Ah, Pero ya con eso Te encargo el jefe entonces, porque a mí <risa> me quedan dos vidas La deshonra <risa> eh, eh, eh. Eh, eh. ¡Eh! Ay, ¿no? <risa> ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! Uh. ¡La deshonra! Uy. ¡Deshonra! No recuerdo cómo era. Eh. <risa> ¿Pero ¿Era del de emperador? Mural. <risa> Uf. Disney, haz lo tuyo. ¡Uf! Uh. ¡Eh! eh mucho Disney! No fui mucho de Disney, ¿eh? Me! <ríe> ah, me maté, morí <ríe> No, no vi tantas películas de Disney Era, era de las películas más clásicas, creo que Molan fue una de las últimas mm. Alcanzar a ver o disfrutar bien Aquí el buitre es demasiado grande como para que parezcan todas las escenas, ¿cierto? Sí. Listo. Ya. Ya, con esto... <ríe> ya, entonces lo dejamos hasta acá. Sí. Bueno, igual ahí enseño un secreto todo que me acordé. Bueno, con esto dejamos esta edición de Catando Juegos. Muchas gracias por vernos. Así que... Pasamos al Outro. ¡Ay, pero qué lindo Outro! También se está estrenando Outro. ¡Sí, eh. porque tenemos a otro Más bonito y más guacán. ¡Sí! Ah, tenía que colocar el Spotify, así que un segundito porque como tuve que reiniciar todo... dubi! chubidubidubi, chubidubidu. música sin... Sin problemas de derechos de autor cantando. Dubi, dubi, dubi". Claro. Pero igual, el setlist que tienes para el intro y otro de Bueno... streaming Power en general uh -huh. eh, son con los mejores covers, sabidos y por haber. Entonces, derechos de autor que reclamen plataformas como Twitch o YouTube, no. No. No. Lo mismo lo dejamos con siempre el mejor compilado para su disfrute. El mejor compilado. Mientras iniciamos y en este caso ya mientras cerramos transmisiones. Sí, eh, veamos. Cositas es... que todavía tenía que armar porque en Revit lo dejé casi todo configurado. Todo bonito, pero programas distintos, sí. formatos distintos. Bueno, aprovechamos, ya que citaste a Dorrebit, eh, les recordamos que a contar de este próximo lunes... Dime calendario, ¿qué día de mes cae el lunes? ¿Lunes? Eh, no, no, por favor, no. Um, um, a ver, uh. necesito ver el calendario completo. Próximo lunes 11 hasta el fin de los tiempos. Y todos los lunes, en Twitch, a contar de las 8 y media de la noche, Snow, Max, Metaru y el nuestro DLC Tenecan. Van a estar hablándonos de lo mejor de la industria de la música de videojuegos aquí en Twitch Estando el capítulo disponible en YouTube a contar de el martes en adelante Ahí sí, ya Todos los martes y jueves nos pueden ver el nuevo capítulo de Catando Juegos Ah, así es, a contar de las 9 de la noche saliendo eh, posteriormente ya editado y hermoso no con estas pifias que nos pasan porque en vivo <ríe> eh, al día siguiente de cada transmisión, es decir, va a estar en YouTube los días miércoles y los días viernes sí, y recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas... Eh, Comentarios, opinión, opinión, reportaje, de reportaje, claro. Y noticias y, diarias. Y noticias diarias. Y no solamente de videojuegos, sino que también de tecnología, de cine, de televisión, de series, de, sí. series, de música, música, de eventos, panoramas online. Mucho streaming gratuito en lo que más estamos difundiendo. Bueno, si les interesa a artista, también lo estamos difundiendo con todas las vías para que puedan acceder a su entradita de rigor y disfruten. Sí. Además pues, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar en Facebook, en Twitch, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Y nos pueden ubicar como Paua.cl o PauaCl dependiendo de la red social. Ustedes buscan en el buscador de la plataforma en cuestión y salimos enseguida. Sí, bueno, en el otro pueden ver justamente dónde están las redes. No falta ahí colocar los iconos para Twitch e Instagram, estamos trabajando para ello. Pero para darles un, una muestra de lo que hemos estado haciendo durante et, estas fines de semana de fiesta que tuvimos. Sí, hay que aprovechar bien el tiempo muerto de descanso, obviamente, para nosotros. Y estrenar cositas bonitas para ustedes. Sí. El jueves volveremos a jugar Donkey Kong. Esta vez vamos a jugar Donkey Kong Country 2. El 2 El Do, Quizá un poquito más entrenado porque estuvimos configurando todo el día. Así que esperamos no toparnos con estas molestias nuevamente. Así que, ¿Jugaremos colaborativo o jugaremos uno y uno? ¿Qué prefieres? Posiblemente juguemos colaborativo para que sea un poco más rápido. Ya, me gusta. Sí, porque estar jugando uno y uno es como que eh, hay mucho tiempo perdido. Pero igual hicimos la cuota del, del programa. Así. sí. Así que eso, chicos, nos estamos viendo hasta una próxima transmisión. ¡Chau, chau! ¡Bye, bye!